¿Te suena la expresión economía basada en recursos? Porque suena estupendamente, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que esta expresión se relaciona con la permacultura, con la agricultura ecológica, con el decrecimiento o... Vete a saber. Si bien estos temas están relacionados, economía basada en recursos es mucho más que eso. Soy Alfonso, bienvenidos a mi canal este es el primero de una serie de vídeos en los que os voy a hablar de, de la economía basada en recursos pobreza, guerras, destrucción del medio no son en realidad problemas en sí sino síntomas de otra cosa que falla estos problemas en realidad son consecuencia de nuestros insuficientes métodos para gestionar adecuadamente los recursos de los que disponemos ¿hay soluciones? pues claro que sí, siempre las ha habido, siempre las va a haber a esto es a lo que yo llamo una actitud solucionista, que es la que consiste en enfocarse en el problema, pero solo para solucionarlo. Si nos organizáramos bien, realmente podríamos solucionar la gran mayoría de estos problemas, por no decir todos. La EBR se compone de varios elementos, así que vamos por partes. La primera definición es como sistema económico global. Es un sistema económico global en el que los procesos económicos, es decir... Extracción, transformación, distribución Están automatizados al máximo Con el objetivo de satisfacer las necesidades humanas Respetando las del entorno, por supuesto En otras palabras, es el, aquel planteamiento económico Que busca satisfacer las necesidades de todos los seres humanos No solo de unos pocos privilegiados Ayudándose del buen uso de la tecnología y del conocimiento Conocemos bien nuestras necesidades, necesitamos respirar aire puro, beber agua limpia, alimentación, refugio y abrigo y en realidad poco más. Todo lo demás son deseos, lo que pueden ser infinitos son los deseos, las necesidades están bastante acotadas. Y también sabemos cómo satisfacer estas necesidades, cosa que por cierto no ha conseguido todavía ningún otro modelo económico para todos, aunque sí para unas minorías. Como segundo punto, es una filosofía económica antropocéntrica, humanista y a favor del buen uso de la tecnología. Y tres, es la propuesta técnica que consiste en actualizar el mundo, automatizándolo y tecnificándolo al máximo, para que las personas puedan acceder a los bienes y servicios que necesitemos sin necesidad de dinero u otras condiciones. Nuestra actual forma de gestionar recursos limitados, que no escasos, está obsoleta. Y además es muy, pero que muy, problemática. En realidad no vamos a sobrevivir si seguimos por este camino de la insostenibilidad. La EBR no es la solución ideal, o la solución perfecta, pero es mucho mejor que la actual antieconomía de principios del siglo XXI que tenemos ahora a la cual llamo antieconomía porque despilfarra y contamina de forma absolutamente negligente. Una economía basada en los recursos. Tendría que ser global, preventiva, colaborativa, antropocéntrica, eficaz con eficiencia e integral. Todos estos temas, y algunos otros, se tratan en mi libro, La revolución educada, que estoy a punto de publicar, este libro tiene un estilo directo, sin eufemismos, sintético, más que breve, sencillo y para todos los públicos. Entre otras cosas, trata el contraste entre la antieconomía y la economía basada en recursos. Si queréis comprarlo, podéis hacerlo desde www.larevolucioneducada.com. Dejaré el enlace abajo en la descripción. En los próximos vídeos trataré más sobre la EBR y en concreto seguramente sobre los principios que os he comentado antes por mi parte nada más también deciros que haré vídeos con más frecuencia para mí lo ideal sería hacer uno a la semana espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor darle a like compartirlo con la gente que creáis que le puede gustar y si vais a haceros así del canal por favor suscribiros gracias por verme y que la ciencia os acompañe